la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón queremos hablar del presupuesto presentado anoche en cadena nacional por el presidente pero también de la intensa agenda legislativa de la próxima semana ley corta de pensiones, cuarto retiro ¿Cómo está senadora Rincón? Buen día Muy buenos días Verónica Esparcio y Roberto Buen día Presidenta hay un, un punto que me parece a mí que es bien sensible pensando que las pymes, por ejemplo, son los que dan la mayoría del trabajo y ya hay crítica del presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suiz, en el sentido de que el presupuesto se ve como poco profundo en materia de pymes y emprendimiento y tampoco se hace cargo realmente de los niveles de la deuda pública y visualiza también eh, los problemas que podría traer en, en términos de inflación y crecimiento el hecho de que los niveles de sobrecalentamiento actual de la economía eh, son preocupantes. Eh, ¿Hasta qué punto usted coincide eh, con, eh, con Juan Pablo suez ¿Y si esto es posible eh, repararlo en la discusión en el Congreso? A ver, eh, Primero señalar que no, no he tenido un minuto aún de leer a, a Juan Pablo. Eh, vamos a hacerlo con mucha atención. Segundo, señalar que creo que este presupuesto es por lejos eh, uno de los presupuestos más complejos que eh, vamos a, a enfrentar, producto de todo lo que ha sido la pandemia, el nivel de no solo endeudamiento eh, del país, sino que también de ayudas sociales que eh, han sido necesarias eh, en eh, este año 2021. Eh, dicho aquello, creo que no solamente tenemos que mirar eh, los números desde el punto de vista del incremento, eh, por un lado, de la, del gasto corriente o eh, en la meta que se pone el Ejecutivo para disminuir ¿no cierto? Eh, el déficit fiscal, sino que también es necesario hacer un zoom eh, muy, eh, muy atento, muy acabado a eh, lo que se ha ejecutado en el presupuesto 2021. Eh, y lo digo porque, si nosotros queremos reactivar, tenemos que ser eh, capaces de gastar el presupuesto que tenemos. Eh, y uno mira, y voy dar solo un ejemplo, si uno mira el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que es un, un ministerio muy muy importante para empleo y reactivación, el presupuesto 2021 contemplaba 1,9 billones de pesos como presupuesto normal y 749 mil millones de pesos que serían al, al fondo covid y resulta que eh, la ejecución del monto COVID solo eh, se ha ejecutado un 24% a la fecha, vale es decir, estamos comenzando octubre y tenemos un tercio, eh, menos de un tercio del presupuesto ejecutado y si uno quiere reactivar tiene que gastar. Entonces creo que esa va a ser también parte de la discusión que vamos a tener en los informes de las subcomisiones esta, esta semana. Eh, para enfrentar la discusión de lo que es eh, la presentación del presupuesto de la Nación por parte del presidente de la República. Senadora Rincón, eh, buenos días. Pareciera que días. Um, uno de los temas que se va a tratar en esta discusión del presupuesto que conocimos anoche de voz del presidente es eh, el brusco descenso que se quiere hacer del déficit estructural, pasar eh, de 11 puntos a 3,9 es bien brusco. Eh, ese será uno de los temas que les preocupa a ustedes porque creo que hay consenso en que el nivel de gasto hay que reducirlo y, y los déficits hay que darse un tiempo para, re, para, para ir normalizándolo, ¿no es cierto? Porque este fue un año excepcional en 100 años, entonces había que gastar la plata y, y está bien. Pero ¿cómo ven ustedes? Parece que el tránsito puede ser la diferencia en lo que plantea la oposición, que se plantea algo un poco más suave. ¿Cuál, cuál, cuál es su visión de eso? A ver, yo creo que efectivamente el, el presidente de la República al enviar el, el presupuesto de la Nación hace eh, un, una declaración de eh, su intención de cómo cree que tiene que ser este presupuesto 2022, pero entra al trámite legislativo porque si no sería un mero buzón el Parlamento y el, y el Parlamento lo que hace es analizar, insisto, qué pasó por la ejecución eh, durante el año y cuál es la proyección que se hace para el año siguiente. Obviamente, el, eh, y tal como tú lo señalas, el salto parece muy brusco, ¿no? Eh, de 11 a 3, eh, no voy a dejar los decimales, eh, y probablemente 3. eso sea... Gracias. 11 a 4. Eh, debiera ser eh, un poco más gradual y, y moderado, pero de eh, que tenemos que reducir el déficit y yo creo que nadie podría estar en desacuerdo. Ahora, cómo se hace, cuál es la gradualidad, el monto, es lo que vamos a discutir, pero teniendo claro que hay focos que no podemos eh, dejar de atender. Y en ello está, por cierto, el tema de post-pandemia, ¿vale? Es decir, cómo hacemos una reactivación con dignidad. Eh, eso significa que tenemos que poner foco en mujer, empleo, regiones, las pymes, pensiones, sequía. No podemos dejar de abordar esas materias. Y eso significa destinar recursos. Y por eso es tan importante qué ha pasado con los fondos COVID. Y voy a poner un ejemplo. Tenemos en el Maule... Eh, un, un sector con una sequía muy muy importante y eh, si no somos capaces de eh, destinar obras de infraestructura para abordar esa situación de sequía y habían fondos COVID para ser utilizados y no se han utilizado y se da vuelta al Ministerio de Obras Públicas en si existen o no existen los proyectos en vez de arremangarse las mangas y hacer los proyectos, vamos a tener una no ejecución y vamos a tener un problema serio de sequía y de falta de productividad en la zona, en una zona además agroindustrial. Los y eso recursos es lo que tenemos que abordar. Los recursos de libre disposición que ha planteado la moneda para el gobierno que venga en marzo, 700 millones de dólares. ¿Es una cifra que a usted le parece bien, debiera ser más alta o más baja? Mira, es una cifra parecida a las que se han discutido en años anteriores, eh, si debiera o no ser más alta, yo creo que tiene que ser analizado en el contexto del post-COVID eh, y eso significa cómo enfrentamos el tema de reactivación cómo enfrentamos los temas de empleo mujer, eh, regiones cómo enfrentamos el tema, insisto, de la sequía eh, y eh, de salud. Eh, voy a poner un ejemplo, eh, se ha contratado eh, mucha gente en el sector de salud para enfrentar eh, la pandemia y viene una reducción fuerte de recursos eh, de hecho es cosa, no es cierto, cuál es el gasto corriente para darse cuenta que no va a haber recursos para mantener esos profesionales, pero resulta que tenemos unas listas de espera que se han incrementado porque no fueron atendidas producto de priorizar la pandemia y eso nos eh, pone encima de la mesa la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que debiéramos tener recursos para mantener los profesionales de la salud eh, y dar salida a las listas de espera. Senadora Rincón, la paso a un tema distinto, el del cuarto retiro, que yo sé se está discutiendo todavía en la Cámara de Diputados, pero le va a llegar al Senado, y llega con esta eh, definición ya de la candidata de nuevo pacto social, su candidata, la senadora Yasna Proboste, de apoyar el cuarto retiro. ¿Cuánto presiona eso um, a los senadores de nuevo pacto social, como usted, que había manifestado eh, su rechazo a esta iniciativa? Nosotros vamos a discutir eso cuando llegue al Senado y no vamos a adelantar eh, eh, más posiciones respecto de esta materia porque creemos que hay que darle espacio a la Cámara de Diputados para que eh, se analice lo que esto significa y las consecuencias de esta medida. Pero esa discusión va a ser en términos políticos exclusivamente o también técnicos, senadora, porque al igual que usted había varios senadores, como la senadora Goitz, que ya habían manifestado su rechazo que lo que pasa, Verónica? La, la discusión eh, política tiene que tomar eh, los aspectos técnicos y la discusión técnica tiene que eh, sopesar las consideraciones políticas. Esto no es uno u otro, eh, son ambos. Y, ¿Y en esas consideraciones esto, políticas, por supuesto, a... está el que estamos en un año electoral, senadora Rincón? Esas consideraciones eh, políticas eh, son que estamos en un año electoral y la gente se da cuenta de los efectos de las decisiones. Y voy a eh, voy a compartir que este es una, un tema que hemos analizado en las juntas de vecinos, en las reuniones de base donde voy, y la gente me pregunta por esto y cuando uno eh, explica las consecuencias de una medida, la verdad es que la gente eh, hoy día está informada y entiende eh, lo que esto significa hoy día en un medio de circulación nacional dice se señala que un 34% de las pensiones promedio son financiadas por el Estado eh, sí. por lo tanto las porque decisiones las que tomamos ponen el porcentaje restante y las exactamente, exactamente, y por lo tanto las decisiones que tomamos impactan en el costo de vida de las personas eh, en el kilo del pan, en el precio del kilo del pan, en la en los créditos hipotecarios y cuánto suben o bajan eh, el valor de la UF y esas cosas hoy día la gente las entiende entonces creo que eh, hay que tener mucho cuidado eh, al tomar decisiones porque eh, la ciudadanía está al tanto de lo que significan eh, y no es, eh, no es un blanco y negro, eh, tienen eh, complejidad y tienen efectos. Senadora Rincón, ¿cómo vio usted la performance de Yasna Proboste en el debate del miércoles pasado? Y en esa misma línea, ¿qué le parecen las críticas de algunos senadores, como, como Carlos Montes del Partido Socialista, que ha eh, pedido hace unos días relanzar la campaña? Porque parece que no remontan las encuestas la senadora Proboste. Mira, Verónica, voy a ser eh, súper transparente. Murió mi suegra, eh, la verdad es que no fuimos en funeral, no... ...informándome eh, el día de ayer. Y en términos generales, entonces, respecto de eh, cómo se ha desarrollado la campaña, ¿cree que es necesario un relanzamiento de esta? ¿Cómo la ve en las a partir de lo que muestran las encuestas, senadora? Mira, para quien ha hecho campañas y ha ganado frente a imposibles, y llevo dos ya, eh, creo que el trabajo, el despliegue en terreno y la convicción es lo más importante. ¿Hay tiempo para remontar, dice usted, o no? Siempre, siempre hay tiempo. Menos de dos meses. Bueno, pero con convicción, energía y despliegue, eh, y te digo que yo he ganado dos campañas que eh, en ambas me dijeron que era imposible que ganara y en ambas gané y gané muy bien. Senadora eh, y Jimena Rincón, eh, yo quiero retomar el, el, el tema del presupuesto que es muy importante, sí. eh, que constituye además un desafío para, para el gobierno que va a asumir en marzo de este año. Y hay dos aspectos que me llaman la atención. Uno con, en relación a la niñez, que el presidente puso énfasis, eh, que ahí hay recursos que son importantes, pero por otra parte, los cambios que se han hecho se consideran que son cosméticos, así lo ha dicho por ejemplo el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, y las niñas y niños siguen en la misma situación en este momento a pesar de los cambios que se hicieron. Y se anuncian recursos para una situación que va a seguir igual según lo que... Eh, ha firmado la, la, la dirigente máxima del Observatorio Niñez y Adolescencia y por otra parte está también lo relacionado con la logística y el apoyo material a carabineros y la PDI eh, para el, el próximo año para combatir la delincuencia y el narcotráfico pero al mismo tiempo uno dice bueno ¿cómo se hace esto cuando está pendiente esta reforma estructural o profunda o cambio sustantivo en la policía uniformada especialmente afectada por una serie de hechos que todo el país conoce ¿cómo, cómo se ven esos dos fenómenos que son muy importantes en términos de la seguridad ciudadana por una parte y el otro con respecto a la protección de la niñez Mira, ayer estaba en la mañana en una reunión con FAME eh, Chile, eh, que es una organización que, eh, de padres eh, de niños con atrofia muscular espinal, AME. Y ellos me contaban eh, la urgente necesidad que tienen de que exista eh, un screening neonatal eh, que permitiría detectar eh, esta, esta situación de estos niños de manera precoz y probablemente evitar eh, el drama que significa para la familia esta enfermedad el medicamento para... Para enfrentarlo, si no es detectado a tiempo, incluso siendo detectado a tiempo, es de dos millones de dólares. Si o se negociara con los laboratorios, ese costo podría ser infinitamente menor y la prevención podría evitar los eh, altos costos que tiene eh, la, la, la vida de estos menores y de, y de esta familia. ¿Por qué hablo de esto cuando tú me preguntas de niñez? Porque nos tomó 30 años aprobar la Ley de Garantías de, de la Niñez después de haber ratificado la Convención de, lo, de los Derechos del Niño y en esa discusión, el garantizar la salud, la vivienda, la educación, la recreación eh, de los niños como un derecho eh, fue un tema tremendamente complejo al que el Ejecutivo no quería comprometerse. Y tenemos que entender que los niños son responsabilidad de la Nación, del Estado. Si nosotros los dejamos solo como un enunciado en un discurso y no nos comprometemos efectivamente, la verdad es que no vamos a ser capaces de superar el tema del de, eh, Sename, el tema de los eh, hogares o instituciones que colaboran con el Estado en materia de trato y cuidado de niños. Y creo que tenemos que dar ese paso de entender que los niños son nuestra responsabilidad y que por lo tanto tenemos que tener un presupuesto que se haga cargo de ellos y que no sea solo una línea en un discurso. Sobre el tema si no de... La... Eh, sí. De seguridad. Sí, senadora Rincón, eh, yo quería preguntarle por un dato que acaba de salir y que pudiera eh, tener algo de influencia en la discusión del cuarto retiro. Hace solo algunos minutos, en entrevista con Radio Vivo Vío, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, eh, reconoció en esa entrevista que él hizo efectivo el retiro del primer 10%, Arreglón seguido cuenta que en ese momento él no estaba en el gobierno, en ese momento, pero él hizo efectivo, sacó el primer 10%. Eh, lo pongo en contexto en el sentido de que el gobierno ha sido contrario a los retiros 1, 2, 3 y este eventual 4, y ahora el ministro de Hacienda reconoce que él sacó uno. Entonces, eh, ¿qué le parece ese dato que acaba de entregar el ministro de Hacienda a usted? A ver, yo no yo creo que el, el hecho de que él haya retirado eh, lo inhabilite de la discusión o mucho menos que cambie su postura respecto de eh, el, el retiro. Eh, creo que él como una opción que era una opción que existía, que era legítima y que estaba eh, eh, eh, legislada, perdón, no había ido la palabra. Eh, lo que no cambia el escenario. Eh, creo que además las circunstancias del primero y segundo retiro, incluso el tercero que fue que nos permitió lograr el eh, ingreso familiar de emergencia universal, son absolutamente distintas a eh, la coyuntura en la que nos encontramos hoy día. Lo que muestra el, este caso, en todo, de todas maneras, senadora, es que eh, retiros los hacen efectivo personas que no los necesitan también. Eh, yo le preguntaría al ministro dónde puso la plata. Eh, probablemente la puso en, eh, supongo, en la cuenta 2 No lo sé, pero quizás. Supongo que sí. Para la necesita, no lo sé. Si en realidad es el juicio, a lo mejor ayuda a alguien, no sé. Eh, yo, yo creo que, eh, no sé, me, me cuesta opinar de, de lo que hace o no hace en tercero. Yo eh, a la fecha, a punto de vencer el plazo del primer retiro, eh, tomé el retiro y lo puse a la cuenta dos y ahí está. La ¿Usted lo retiró familia. también entonces? Yo lo puse en la cuenta dos de, de los ahorros. No tenía, yo ahorro? no tengo cuenta, no tengo cuenta dos ni tengo PP, eh, ya eh, solo tengo el ahorro obligatorio, y lo moví a la cuenta 2 está ahí en el sistema. Es la presidenta del Senado, Jimena Rincón en el diario en de cooperativas. Segunda... Mucha gente sí, no sé senadora. Si... Ah, ya, no, era por si No, no, senadora. La segunda. La... La, la, la segunda parte de la pregunta que me hizo Sergio, creo, era el tema de, de carabineros, seguridad, ¿eh? de ahí, seguridad miren, yo creo que este es un tema que, que tenemos que de una vez por todas abordar eh, estaba en Los Ángeles, hace días atrás me invitó a la alcalde, en mi calidad de presidente del Senado, eh, me llevaron a un sector de Los Ángeles donde se necesita con urgencia, una comisaría, hay solo una en, en la ciudad eh, y resulta que eh, estaban los vecinos, los presidentes de la Junta de Vecinos, eh, y demandaban respaldo a carabineros, ayuda a carabineros, infraestructura para carabineros, y yo creo que es un tema que tenemos que discutir. ¿Qué pasa con los gastos reservados y cómo se usan? Es una tremenda discusión, que vamos a dar, por cierto, a la luz del presupuesto, pero de que necesitamos eh, infraestructura, necesitamos más carabineros, que tiene que haber una equidad territorial respecto del número de carabineros por habitante y que la Policía de Investigaciones tiene que ser respaldada, sin lugar a dudas a lo que eh, va a ser parte del debate. Que hay malas prácticas, por cierto, en todos lados y tenemos que erradicarlas Senadora Rincón, muchísimas gracias por conversar con Muchas nosotros. Muchas gracias día. a ustedes. Que tengan buen día. Buen día.